A continuación vamos a preparar un vasito Primero vamos a hacer una infusión que está compuesta por albahaca Unas gotas de sirope de albahaca y, y agua. Esta difusión es para acompañar los aromas al cóctel. Ahora vamos a preparar el cóctel, enfriamos la, la botella El agua. Y ahora utilizaremos el vino fino, la quinta. 3 centilitros de vino fino. Un, cent un centilitro de sirope de albahaca. y un centilitro de zumo de lima de lima natural Enfriamos la copa, decoramos la copa con una, una roma de albahaca y ahora servimos el Colocamos unos trozos de hielos pequeños. Este es un cóctel de aperitivo. Para darle aroma y... al cóctel, la infusión que hemos utilizado anteriormente la vamos a emplear con un poco de hielo seco. para aromatizar y ahumar el cóctel, este es un cóctel de aperitivo.